Bueno, una de las cosas que les voy a mostrar, ya pido perdón de antemano porque va a estar sonando el teléfono, ¿vale? Estoy con una campaña agresiva de navideña, de todas las cosas que tengo para vender y lo que estoy mostrando, lo que, bueno, en contactos con, con la gente. Así que nada, también el periquito va a estar ahí canturreando, pero bueno, lo dejamos de fondo. Esta es la, la pal, ¿vale? Chimbal camera, bla bla bla la especificación en los otros vídeos que he hecho que les he mostrado todo lo que pone, lo que trae, lo que sea en el caso de estar en Europa como estoy yo, lo pasan a modo PAL ahora les voy a mostrar y vamos a tratar de sacar el protector de Gimbal porque cuando encienden la cámara hace esto y si, no lo, y si lo tienen puesto, trancan los motores que les pasa mucho a a los usuarios, incluso me incluyo eh, así que nada, vamos a ver. Bueno, dejan un poquito que cargue como siempre. Hacia la derecha, foto, video, panorámica, time lapse, slow motion, video normal, foto, panorámica y es rotativo. Luego, ahí tienen los diferentes modos. Wi-Fi vamos a conectar para conectar el terminal. Ya les digo que me están matando a a mensajes porque bueno así que vamos a ver donde tenemos Google. Eh, fimipan que boludo la tenía ahí acá está fimipan eh, enter device tatará connect vamos a darle al wifi el tema de a ver ...todas las funciones que tenemos en pantalla, lo que voy a hacer... ...es poner... Eh, ...acá tenemos los diferentes modos, se están moviendo ahí los modos... ...vamos a hacer algo más práctico... A veces se petan los teléfonos de muchas cosas, pero bueno, pongo el grabador de pantalla. Y también lo van viendo aquí. Así. Quitamos eh. todo lo que molesta. Volvemos al pan. Y bueno, ahí está la camarita, ¿vale? Vamos a ponerla ahí. Y ahora se maneja con el teléfono. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos poner... Cámara Podemos poner foto, por ejemplo Ahí A hacer una foto Bien A este veces para centrar Aquí tenemos los modos de, de Gimbal, está en Follow. tiene el Pitch Lock, tienen el Gimbal Lock, tienen el FPV, el Seguir. A ver qué hace Seguir, por ejemplo. No hace nada porque no está en, grabando. Bueno, acá estoy probando el Follow con el, la FIMI ¿Eh? Me sigue, no se queda en otra imagen, se queda conmigo la cámara. La velocidad de seguimiento vamos a ponerla en 10, ya la voy a dejar porque no, no me ha convencido. El joystick speed, papá, papá, pa, pa. vale. Ponemos video, por ejemplo. Ahí se pasa video. A ver, por ejemplo esto. No sigue un comino. A ver cómo hacemos para bajarlo esto, aquí. Ahí. Vale. Aquí como ven, tenemos el stick de la cámara. Y lo vamos moviendo desde el teléfono. Y la cámara se va moviendo, es espectacular. No tiene lag, vale que estoy al lado, ¿no? Pero bueno. Ahí cambia los distintos tonos de luz. Vamos a ver... Le damos stop, ponemos foto, enfocamos, es formidable, ¿eh? la verdad que dejamos la cámara quieta, le quieren hacer a la novia algún video para navidad y ya ven, dejan la cámara quietita y desde la otra habitación van, van moviendo, ahí por ejemplo... No me hagan caso, eh. saben que yo tengo videos de ese estilo, pero porque, porque se, la tarde se presta. Eh, aquí tenemos todo en el terminal, podemos cambiar las diferentes configuraciones, vamos aquí a configuración, Biffin Info, papá papá papapapá, para está en Promod porque se supone que ya la sabemos usar, podemos cambiar el tema de... De obturación, de luz, ahí está súper oscuro, lo vamos cambiando a una posición normal, ven como va aclarando la imagen Ahí aclara más, aclara más, si estamos en un entorno oscuro le podemos dar para que quede mucho mejor En vez de en automático quiero que esté más claro, por ejemplo Que dice, ah, no tengo foco para hacer mis vídeos de YouTube, no tenés foco pero si la cámara, a la cámara le puedes hacer entrar más luz Luego tenemos aquí también el auto, tenemos luz incandescente, luz fluorescente, no me disgusta. Sol, nublado y otra vez manual. Donde con los manuales le damos la temperatura que queremos. Ahí o frío. Si no quieren un color tan amarillento, le dan un color blanco. A mí me gusta este, no me pregunten por qué, este tono amarillento me gusta. A ¿ver? si movemos un poco yo le cambié la velocidad, eso lo hacemos aquí y le ponemos eh, stick speed five, e5 no y ahora se mueve un poco más eh, tranquilo es lo mismo que pasa con los drones cambiamos el tema de luces, cambiamos el tema de, del stick cambiamos el tema del Gimball, y hay un montón de funciones que son fabulosas El FPV Que esto es como en los drones El Gimbal Lock Que queda bloqueado ahí vale Por más que yo lo mueva Está bloqueado Entonces ahora ponemos Follow Por ejemplo está ahí Vamos a quitarlo. Está ahí. Entonces vamos a darle video. Ahí. Y follow. Movemos la cámara y voy a ir más lento. Volvemos aquí y le damos FPV. Esto es como un dron va volando en FPV. Casan, ¿cómo es el tema? Luego tenemos el pitch lock que ahí dice lo que hace. Siempre tienen unas imágenes que les muestra de qué se trata. Ven que queda quieto, yo lo muevo y queda quieto, ¿ven? ¿eh? tanto sea por un lado ahí, uy, uy. y se mantiene en el horizonte. Yo lo pongo en follow siempre, y ahí lo dejo, que es donde, bueno, si hay una persona la va a seguir. Luego tenemos el tema de, de la calidad. Ahora está en 4K, 25 frame. Pero también lo pueden hacer en 27, en 2.7, ah, bueno, en, en 1080. ¿Por qué? Porque si les toca editar después, editar en 4K es más complicado que si editaran en, en 1080 o en 2.7. Sí, bueno, que es mejor la imagen, no sé cuánto, según cómo editen, porque a veces se complica y no queda tan bien si no saben con qué frecuencia va cada 4K, hasta cuánto aguanta YouTube cuando suben un video, 2.7 a cuánto es que YouTube aguanta o se los va a bajar. Entonces, a veces dejarlo en 1080 es lo más práctico. Igualmente se ve bien. Acá está el auto ISO, está bien. Acá tenemos auto también. Vamos a pasar el video a manual. Por ejemplo, ahí o ahí. Podemos hacer lo mismo para, como están viendo, para video o para foto. A mí me gusta ese tono amarillento, ese tono blanco apagado no me gusta nada, lo veo medio medio choto. Ya vieron en el video anterior que hice el time lapse, que hice el slow motion y acá sí que hay que poner automático. Ahí. Ahí. Y bueno, son algunas de las cositas que pueden hacer desde la aplicación en el teléfono. Y si no, directamente en la cámara. Todo está en la cámara también. Es más práctico en el teléfono porque, porque tenés una pantalla más grande que esta pantalla chiquititita Pero bueno, la verdad que a mí me está gustando esta cámara. Ahora le estoy pidiendo algunas carcasas para poder ponerla. Porque ¿qué pasa con el tema drones? Nosotros con el tema drones tenemos en uso el, el terminal con algunos drones. Entonces para hacer el video tengo esta cámara que está haciendo ahora aquí, o tengo esta, o me llevo una, una GoPro, o una que graba bien de todas estas es la Casio. La Casio graba bien video, y las demás no valen para un joraca. Esta no sé qué problema está teniendo con, con la tarjeta. De... ¿Sí?